Los hacedores de la reforma pensaron en dejar una, no solo una universidad reformada, sino en constante transformación. Entonces creo que eso es una punta muy interesante a los 100 años para revisar qué tiene que hacer hoy la universidad. Porque los postulados de la reforma se dividen, o los podemos organizar como en tres grandes bloques, eh, los que tienen que ver con el gobierno y la organización de la universidad, los que tienen que ver con los métodos de enseñanza, en los que quedó más declamativo que otra cosa, y los que tienen que ver con la misión, eh, de la la misión social de la universidad. El tema de la, de la autonomía me parece fundamental, repasarlo hoy porque así como en su momento significó eh, el desprendimiento de las presiones de un estado conservador, ahora eh, la, la autonomía pasa por otro lado, pasa eh, más por la, las, las tensiones que hay entre los intereses generales y los intereses particulares de algunas universidades o de algunos sectores. En relación al cogobierno, esto está reclamando una mirada, una democratización. ¿Qué implica esto? Es hora de revisar las proporciones en ese cogobierno, porque ¿de qué democracia estamos hablando si somos casi todos docentes, pocos graduados y muy poco, eh, o uno, por ejemplo, como en la Universidad de Entre Ríos, eh, no docentes en el Consejo Directivo? que no es mía, que es de Boaventura, de Sousa Santos. Eh, él habla de la ecología de los saberes, que también que tiene que ver con de la democratización de los saberes y con el reconocimiento de, de otros saberes, de esto de generar una nueva epistemología que dé, que dé cabida a otros saberes, a los que eh, por ahí estudiábamos en, cien, en, en filosofía de la ciencia, se conocía como saber popular o saber vulgar y se los desechaba, se los lo contraponía al saber científico. Eh, la ecología de saberes habla justamente de la inclusión y del diálogo entre los distintos saberes para que la, y donde la universidad no quede eh, justamente parada sobre la tarima del que sabe, sino que esté interactuando con, con otros eh, que saben desde otro lugar y que pueden también enseñar y aprender. Me parece que la universidad hoy se tiene que preguntar y revisar esto de los saberes útiles o los saberes que le sirven a, por ejemplo, a, al mercado o bien, o bien la universidad tendría que ponerse a pensar en alternativas a ese modelo. Porque por ahí, en la universidad, y me incluyo, por ahí estamos como preocupados en analizar tendencias. ¿m? Tendencias que en definitiva sirven para, para enganchar, entre comillas, a la universidad en un, en un modelo eh, de, global. ¿M? Y no sé si esto es lo, lo adecuado o la universidad tiene que empezar a pensar en otros saberes también que van a ser los que van a incorporar eh, al trabajador mismo o a, o a cualquier ciudadano, para eso, para formar ciudadanía, que a veces esto se dice pero no se concreta. momento el estado era como más estratégico en las decisiones y, y la digamos y la universidad tenía ahí una relación más fluida pero de un tiempo a esta parte en realidad ya ni el estado tiene esa eh, esa posibilidad es el mercado el que marca eh, un poco la tendencia eh, mundial y, y la universidad creo que tiene que eh, hacer uso de su autonomía para defenderse de ese modelo, para, pero no solo para defenderse, para proponer algo alternativo, que me parece que eso es lo, ahí está un poco la, eh, el desafío, proponer otra cosa. ¿no?